Bueno, pues a nosotros eso es como un sueño ya cumplido, no solamente con, a nivel personal, sino con, con Colombia, con los riders. Eh, la Copa Nacional de Enduro es un evento de todos. Hoy estamos acá en Sogamoso, hemos recorrido maravillosos municipios, eh, departamentos, hemos hecho ya varios, muchos kilómetros llevando la Copa. De verdad, que es un orgullo para mí, para nosotros como organización, ver cómo ha venido creciendo y ver toda la confianza que han puesto ustedes en nosotros. Que la gente de muchas regiones disfrute de lo que es el Enduro. super carrera ya con la última para bajar la 3 ha estado súper chévere las pistas muy entretenidas las subidas agotadoras bastante Mira. hola eh, no, nada, quería contarles que la carrera estuvo súper chévere hay mucha participación muchas niñas entonces eso hace que siempre sea súper rico correr De, de seguir trabajando en este proyecto y, y de compartir con, con mis compañeros de B-Riders pues, esta, gran, esta gran pasión como es el ciclismo es super chévere hemos dado una cultura de entrenamiento una cultura de que hay que hacer las cosas bien como lo hemos venido haciendo con mucho sacrificio y con mucho amor La carrera estuvo increíble, súper buena, los ascensos durísimos, pero súper ricos. Eh, la altura pues pegaba un poquito duro, pero bueno, Manizales es alto, entonces no se sufrió tanto. Eh, los descensos estaban increíbles, las pistas súper bien organizadas, cero perdidas, pues todo al orden del día entonces nada me pareció una carrera como siempre es súper chévere la copa siempre tiene una organización impecable y cada vez mejorando entonces nada aquí espero a todas las niñas para que esto sea una fiesta gigante puras amigas montando en bici súper chévere muchas gracias a mis patrocinadores que hacen posible que esté aquí y bueno esperamos mantenernos en el primer lugar para las próximas para muy contento ayer en Sogamoso las pistas muy buenas creo que está entre mis favoritas de las que he corrido en toda la Copa Nacional. También muy agradecido con mis patrocinadores que que puedan creer en mí, que han creído en este nuevo deporte. Eh, bien, esta copa ha sido muy especial para mí porque es el regreso a este deporte después de una lesión que me ha tenido bastante alejado de las pistas. Pero además es la primera vez que puedo estar en una Copa Nacional de Enduro en mi tierra, en Boyacá, entonces la felicidad es doble y estoy muy feliz porque creo que muchas, muchos de los riders se sintieron bien, les gustaron las pistas y pudieron disfrutar de este paisaje boyacense. Creo que la cuota de ascenso estuvo muy boyacense, Esto es tierra de escaladores y creo que a los, todos terminamos un poco con dolor de piernas porque los ascensos eran bastante duros y cada vez vemos más gente y, y nuevos escenarios. Esto es una apuesta de todos, era una apuesta desde hace tres años de tener el enduro en Colombia, hoy lo tenemos con muchísimos riders que como ustedes tienen la pasión por correr y nosotros esa pasión de organizar un evento de la mejor calidad como ustedes se lo merecen, se merecen un evento muy bueno y eso es lo que estamos haciendo para ustedes.